¡Uh bro! Algo oh, oh. de todos los directos, macho. Y que seáis nuevos followers y que disfrutéis, ¿no? Por supuesto también. Madre mía, chavales, madre mía. Tres, dos. Hijo puta, tío, este ¿eh? ¡Uh! chavales, clipearme eso, ¿no? ¿Me podéis clipear eso? jajajaja the? Ya me hice mi tu Otoma pa' tu capa ¿Acá ah, cayó otro O toma por ponerte ervo visita? Pichita Toma, hasta luego, compadre Gracias por estar aquí Se agradece. Thank you Ah, coge mm. la caja de munición, por favor Coge la caja de munición Please, please, please Oh, toma Ala, ala, ala, se llama ala <risa> Se llamaba ala <risa> Ala, te ha quedado sin cabeza, ¿qué te pasó? Muyayo. ¡Qué tiraco, hermano! ¿Pero dónde te sentaste, papá? ¿Dónde te sentaste? ¡Boludo! Hostia, digo yo, que ¿este tío que estaba haciendo? ¿Qué coño? Me acabo de matar, o sea, la acabo de punar de una manera tan mala. Bien, bien, bien, lo maté, vámonos Pero me voy a morir, ah. no, Me va a quitar el top 25, yo lo sé. ¿O ¿Oh, no What's up? ¿Dónde te sentaste? ¡Papá! Madre mía Y yo creía que peligraba mi top 25, güey Me encantó Uf, De milagrito, papi bueno. tiene, tiene pinta de ser un perro ¡Oh, Dios! Madre mía, pero qué me pasa hoy. Se nota que tengo que jugar el torneo ahora o algo. Viene alguien, tengo que ser rápido, tengo que ser rápido. Vaya, vaya, Toñazo, hermano. Si sí, quédate viendo la partida porque creo que necesitas un replay, ¿vale? Un replay o un, un reemplazar, porque madre mía. para casa Rata oh, Toma, pa' tu casa, compadre, anónimo, ¿no? Eres un anónimo, ¿no? Yo <ríe> me río de ti, anónimo Tienes miedo, ¿no? A ponerlo en público, ¿no? ¿O algo Para que veas lo matado que eres <ríe> Está encima con un bazoquito <ríe> Ese es el puto. ¡Oh, toma! ¡Muerto! ¡Hijo de puta! Hola. Vale, no sé, yo me lo he hecho muy bien, se ha cagado, no sé, no tengo ni idea, tío. Creo que le he dado demasiado duro, ¿no? Uh, creo. <risa> no sé, no sé. No, Muy wow. bien, la verdad, José. Gracias por preguntar. Sinceramente, me he despertado bastante chévere en el sentido de que por lo menos eh, hemos podido descansar bien ¿no? y encajar en lo que es este horario nuevo en el cual pues, nos estamos desenvolviendo ahora. Como ya os he dicho, este horario, pues a mí, eh, como que en un momento igual... Vale, ese pibe se tira, vale Nosotros solo tenemos que llegar para allá y ya estamos blessed, es verdad Un momentillo, un momento intrínseco de la partida eh, Porque tengo que pillar incluso materiales por aquí arriba Ya, me quedo sin materiales, que flipa pero bueno, bueno, vamos a ir quitando también los árboles Estos pibes van a tener que subir de cualquier manera o sea, Y yo voy a regenerar materiales arriba, que flipa Un cuantito que... Oh, un cuantito que sepa que se están pegando ahí a hierro o sea, me, me piro, está abajo lo estamos haciendo bien, la rotación nos está saliendo bastante bien eh. Un tiro a ese, un tiro a ese Pero bueno Vamos a ver si podemos tío, ganar la partida para base o high ground para mí favorable O, o básicamente que me, me, me desaventaje un poco Pero bueno, va, va, va, el tirón, el tirón, el tirón Se puede, se puede ganar gente, si no me pongo farruco se gana. <ríe> farruco ya me entendéis, porque Mira, mira, mira. Vale, el complicado va ser el otro pibe, ¿no? Entonces. El otro pibe sí que es bueno, ¿no? O sea, o por lo menos parece que es más bueno. A ver. Aunque me gustaría, la verdad me gustaría quitarle los más aquí a este pibe. A este Vale, vale. Ok. A ver, ¿dónde está el otro, tío? Está... Ajá A lo mejor me precipito un poco Porque este tío tiene toda la pinta de ser bueno, ¿no? Pero bueno ¡Oh! ¡Oh! Nice job, bro. Nice fucking job, eh. Yeah, baby. <ríe> La worst partida del mundo, tío. Increíble, increíble. <ríe> Mantener el high ground. <ríe> no sé qué ha hecho este pibe, se ha puesto una cama lástica ahí, tío. Baila, baila, baila, baila, bailo. Hola, bro. No, no, drama. O sea, no, no te vas a subir en mi height Ah, mira, mira, mira, mira, mira, mira, el otro le dispara. Nice. No te voy a dejar, no te voy a dejar, piste. Dice a no te voy a dejar. O sea, ni de coña. Ni de coña, bro. No voy a dejar nada, o sea, de tiempo ahí. ¿verdad? Con la vida, ese es el que juega mejor. Tenemos que hacer siempre foco poco en el Fortnite a quien juegue mejor, la verdad. Eh, quien juegue mejor que el <risa> Hola, bro, o sea, tú también... ¿Cachai, Julien? Hostia, que ese es otro Pijin. Ese es otro pibe, tío. Mejor. Ah, que está disparando en plan ahí de gratis, ¿no? Este tío, o sea, este no va a salir aquí con vida Este no sale aquí con vida Ni de coña, lo voy a partir todo aún. Bueno, bueno, bueno Se puede poner traijar, ¿eh? ¿eh? Aquí, aquí, vale Ah, no, ah, no, eh, eh, eh Hijo de puta, tío, o sea Hay que ser, vamos, tío Hay que ser, hay que se a ver ¡Uh! dios tío en el aire bro ¿Dónde <risa> fucking aire a ver guau wow. increíble vale construyo ahora con piedra o sea tengo que construir con piedra vamos a ver si podemos ganar esta party que no vea o sea no vea eh, eh. tengo que quitarle el hide. a ese pijin. a ese pijin. vale vale vale vale si le quito el hide, a ese tío vale vale vale si mata si no también la lío yo ah vale vale vale vale Vamos, nice, joder, nice, vámonos, let's fucking go desde por la mañana temprano, bro. Desde por la mañana temprano, estamos en falla. Pero un bailoteo tampoco se va mal. Everybody was kung fu fighting. Me cago en la puta tío. Estoy empanado, eh. Pero aún así, me cago en la leche. <risa> Perdonarme por no haber leído en, en esa el chat En ese segundo, tío Porque estaba en plan intrínseco Estaba así Con las antenas puestas como un puto caracol, macho Brutal, eh Suerte, suerte increíble es, de, es quitarle el height a la peña Ya está A la gente buena Yo, yo sabía que ese tío era el mejor, macho <risa> Qué grande, tío